Yo ya hago parte de la logia luciferina, semillas de luz universal. Ahora mi vida es totalmente diferente, mi vida cambió, mi vida era llena de problemas, de deudas. Hoy en día mi vida es llena de éxitos, de prosperidad, gracias a que adquirí mi membresía. ¿Qué estás esperando para adquirir la tuya?